¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Luis Robo Freak y bienvenidos a la episodio número 2 de Neko para... Si no han visto el video del de primer episodio, los voy a dejar aquí en un link donde lo pueden ver Y bueno, lo que vimos en el episodio anterior, fue, de hecho fue la presentación de todos nuestros personajes Recuerden que ese es el, realmente es el volumen 2 uh, Y bueno, tuvimos realmente una pelea entre Coconut, que estamos viendo aquí mismo Y, y a, a Sumi, si no mal recuerdo, su, su hermana mayor uh, y esto deprimió mucho a Coconut, es cosa que me está preocupando actualmente, porque la estamos viendo bastante decaída. Y básicamente, eso fue toda la primera parte. Así que, chicos, si, pueden, si quieren ir a verlo, los links están en la descripción o aquí en la pantalla. Así que vamos a continuar con el video de hoy. No se ve tan triste como aparenta. Hola, Coconut, ¿estás descansando? Oh, uh, uh, ah, ¿Por qué te disculpas? Estás descansando, ¿no? No tienes por qué disculparte ¡Exacto! De nuevo Oh, por cierto chicos En el episodio anterior a uh, Muchos descubrimos esta función Y a muchos les encantó No, no entiendo por qué Pero a muchos les encantó y, y bueno, de hecho acabo de reparar el juego y ahora puedo utilizar también esta segunda función, que lo que hace él realmente me, me encanta. Es, es, es, es música. Ah, me pregunto si... Ok. Hay, hay, hay cierto movimiento ahí. ¿A la panza? Ah, creo que la da risa. ¿Un poco más abajo? Ah, ¿Tú más reacción en otros lados. Realmente amo los ojos de Coconaut. Uh, no, uh, realmente no tienes por qué disculparte de nada. Sus orejas y cola se mueven tristemente. Ella está claramente deprimida por algo. Mm, esto parece bastante serio. Estoy descansando, así que haré algo de té negro. ¿Quieres tomar también coconut? ¿Sí? ¿Puedo hacer... ah. Te lo estoy ofreciendo por una razón. Sí, eso es bastante serio. Pensaba que era solo, eh, solo una pelea normal de gatos, pero supongo que no es fácil ser una chica gato, ¿eh? Mientras lo, lo medito, vertí el té en una taza. No tomes tan, ma tan mal las cosas. Las fotos subidas al blog eran realmente lindas, ¿sabes? Ah, oh, no. no pero... oh, ok, la pelea, cierto. Uh, coloco la taza frente a Coconut. Tomando asiento a su lado, doy un sorbo a mi té. Presionarte demasiado y tan solo... Eh, Presionarte demasiado y tan solo terminarás fallando. Estoy seguro de que hay cosas que solo tú puedes hacer también, Coconato. Puedes pensar en alguna que esté cer cerca de tus cualidades, ¿no? Tú eres el jefe, Kashu. Solo dale unas tarea básica, sencilla que pueda cumplir y de eso lo va a animar. Pero, ¿tú eso suena bastante útil en una tienda. ¿Por qué así, ¿no? Espera, ahora que la vemos de perfil... No me voy a cansar de este botón. Ahora sé que está, eh, ahora se está castigando ella misma. Coconut siempre intenta esforzarse al máximo cuando trabaja. Sé que no es tan inútil como ella piensa que es. Aunque... Aunque esto es algo que debería trabajar por su cuenta. No hay nada que pueda decir para calmar sus inquietudes. De nuevo, eres el jefe, Casio. Solo dale una tarea fácil que hacer. Mío Coconut Cabez baja. Mientras continúo tomando mi té. Muy bien. ¿Quieres salir conmigo después de la tarde? ¿Después por la tarde? Espera, ¿es una cita? Es el segundo... La segunda parte de la visa del Nobel. Ya vamos a tener una cita con Coconut... ¡Fuck up. De verdad pensé que era una cita a solas con Coconut. Y, y sí, obviamente, pasear conmigo es lo mejor. Uh, Supongo que se está poniendo cariñosa. No vamos a salir de paseo, ¿vale? Es una entrega. Con tres de ellas al mismo tiempo, Cada debe tener mucho dinero. Por cierto, bueno, que ah, no son lo más voluptuosas, pero hay, hay algo ahí, hay algo. Y por otra parte, coro, coro, coro, coro. ok, Vanilla es muy tierna. <risa> Solo fue un maullido. <risa> ah. Definitivamente me gusta más Vanilla. Ah, Para completar las entregas... Ah, dos, sea, Es prácticamente una cita. es lo que les estoy diciendo. Ah, ok. Oye, no te recuerdo que es en la cera. Es... Simplemente se está tirando en el piso. Esa cara de vanilla expresa más lo que sus palabras pueden decir. Tras la entrega, Tendré que mantener al ojo en chocolate y vanilla en el camino de vuelta. Incluso un humano como yo entiende que hace un buen día hoy. ¿Verdad, Coco Nato? ¡Ay! ¡Soo! y Tenki Decené! No sé si realmente lo dice en serio, solamente le está siguiendo la corriente. Incluso Coconut piensa en eso, en ese modo. Uh, ¿Es esto una parte de la naturaleza de las chicas gato? Supongo que es algo sorprendente. ¿De nuevo? Deja de disculparte tanto, mujer. Ni siquiera has hecho nada. Uh, no estoy particularmente preocupado por nada. Teníamos muchas cosas que entregar, por lo que realmente necesitaba un par de manos extras. Chocolate y Vanilla tienen sus manos ocupadas sujetando cada, cada uno a un pastel. Ambos, coco y yo, estamos llevando uno cada uno, cada uno haciendo una, un total de cuatro pasteles para la entrega. Este trabajo es perfecto para ella, considerando su fuerza y físico. Es notablemente más grande eh, físicamente que las demás, eso, eso es cierto, es posiblemente la más alta de todas... Y dice que su único talento es levantar cosas pesadas, así que posiblemente sea la más fuerte de todas y pueda partirte la cara si lo intentas. Pasa que este cliente compró uno de nuestros pasteles antes y realmente le gustó. Quería hacer una fiesta, por lo que ordenó un montón. Aunque si, si seguimos teniendo tantos encargos, tendré que comprar un coche pues solo para las entregas. No es mala idea. Ah, esa cara no me gusta. Ah, ¿qué Ah. Creo que Cash y yo tenemos la misma reacción. ¿What the fuck? Uh, parece que, que no está sintiéndose mejor. Nunca me di cuenta de lo baja que era su autoestima. Pensé que ella llevaba una entrega. A la, pensaba que, lleva, que llevarla a una entrega le haría bien como cambio de áreas. Pero supongo que no está funcionando tan bien. ¿Por qué todos los personajes en esta Visual Novel tienen ojos tan bellos? areva. nya ¿A qué te refieres? Chico, las miradas de chocolate y vanilla. ¡Ah! no ¡Ey! Te recuerdo, eres la... La chica gato Loli de la Volumen 1, que era parte también de, una, de lo que Aquí se la llamaría food, eh, food Truck, que es básicamente un camión que vende comida. Y junto con su dueña. Y, espera, podremos... Ah, uh, sí, es completamente una loli. No hay absolutamente nada. Na nada ahí. Nada. Like, cero. Nada. Nope. Espera, ¿podremos? Oh, sí podemos. Espera, ¿puedo tocar su cola? Oh, no puedo. Ah, nada mal. <risa> Reverencia. No tienen que... Decir cada cosa que hacen Señor uh, He estado ahí, algunas veces me han dicho señor y no es nada agradable Bueno, supongo que soy algo mayor de, desde tu perspectiva Honestamente es un poco sorprendente Bueno supongo que la diferencia de edad entre nosotros es significativa Sin importar cómo la mires la Koshio, Oh, posiblemente Kokonan no la conozca ella es, algo, eh, ella es alguien que conocimos hace tiempo Volumen 1 para ser exactos uh, Mira, ves ese puesto de ta eh, Takoyaki Ella trabaja ahí Señ eh, Señalo el camión de la comida El cual no hemos visto en un tiempo Está justo ahí detrás Hola. de ti. ¡Kamikawa Takoyaki Ano Milk desu! Y se llama Milk. ¿En serio? Milk. Un uh... hecho mo, neko no un hecho manda ne. En serio lo preguntas viendo la cola y viendo las orejas. ¡Estáis todos juntos! ¡Nia nia! Um, eso da ne! Ups. ¡Nia nia! Oh. Me encanta lo incómoda que está Coconut con esto. La hace ver más tierna. ¿No es buena con los niños, Coconut? Te entiendo, soy exactamente igual. Simplemente no puedo, no sé cómo comportarme con un niño. ¿En serio? También se me hace muy, muy tierno. Ah, uh, ¿cómo es eso? es Coconut se pone nerviosa cuando trata de explicar. Estar nerviosa no es que sea propio de ella, pero no debería preocuparse tanto. Aunque es propio de, de ella intentar hacer más de lo que puede. Coco-chan es una abreviatura de Coconut, supongo, pero suena bastante bien. ¡Ah! Irónicamente coco niños Irónicamente, Coconut siendo físicamente la más grande... ...es la más pequeña después de Vanilla y Chocolate. de ¿Vas a seguir con tu maldita depresión todos lados? Oh, de Bueno, eso es cierto. Supongo que tener hermanos es mucho más divertido que no tener ninguno. Neko... ¿Neko gatita? ¿De plano? La expresión de Coconut se oscurece. Uh, viendo la expresión de Coconut, la pequeña chica gato levanta la mirada hacia ella y, preocupada, ¿No es Inclusive está haciendo preocuparse a la, a la Neko Loli. En serio, no hay nada más puro que una Neko Loli. No, hagas, no le hagas esto. ¿No es ¿No es Por un momento se queda sin palabras. Inclíne lentamente la cabeza hacia la izquierda y luego hacia la derecha. そうだね。あ、猫の entre más chicas gatos hay en la pastelería, más clientes va a haber. Solo a veces. chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, una chau, Ya chau, chau, chau, chau, ¿Qué clase de servicio extra pueden darle? Ah, parece que hemos recuperado el ánimo. Eso es bueno. Doy un suspiro de alivio mientras miro eh, conversar las cuatro chicas gato. Coconut finalmente tiene una sonrisa en su rostro. No necesito preocuparme más. Oh, cierto. ¿Dónde está tu dueña? No parece que ella esté cerca. He hecho un vistazo al camión, pero está vacío. Tampoco no eh, tampoco no hay nadie cerca. Que si la chaka está aquí, eso quiere decir que su ama debe estar en algún lado cerca. No, no es bueno dejar a un niño a cargo, ¿saben? Hacer una chica gato o no. yo Oh, supongo que tu dueña fue a comprar los ingredientes. exacto. comer. creíble? comer. creíble? Es básicamente una vanilla en pequeño. ¿En serio? Tenemos que esperar a que llegue la dueña para que prepare el, taki, el takoyaki. Uh, mantener eso en secreto de los demás, ¿vale? ¡Ay! ¡Fuck me! Eso fue alto. ¡Auch! Uh, ¿Quieres también tu coconut? ¿En qué año crees que vives, mujer? Ya has hecho más que, que tu parte justo de, eh, justa de trabajo Aunque solo podrás si luego no dejas la cena, ¿vale? Sí. Gracias, ok, ah, estás muy muy cerca y, y eso me trae una idea Bu Buenos acercamientos chicos Contenido de calidad siempre aquí en el canal en el canal. ¿Dónde? Ah, perdón, decía por aquí Pero el donde fue por, fue por mi cuenta Ah... Uh... En la acera del otro lado de la calle del parque, hay una sola persona esperando a que cambie el semáforo. Esperando a que el semáforo os pusiera en verde. Eh, Desde tan lejos puedes oír sus pasos. Yo soy de madre, se ver, ¿Eh? Pensaba que eso era el único de los perros. Ya, justo, me que los dos llamando añores ¿qué, qué qué de coconut? Son tres Ella grita alegremente Mientras corría directo hacia su maestra uh, Sin prestar atención a lo que ocurría a su alrededor Ella se dirige hacia el otro lado del acero Sin darse de cuenta que el semáforo Aún estaba en rojo No, oh, no, no, no, no no, no! Esto es Neko, para, esto no puede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 por cierto, eso, eso es un muy bello acercamiento Y se dice que es inservible y miren lo que hace es, es, ¿Por qué es tan bella? mucho poco ¿Quién nadie te enseñó a cruzar la calle, niña? Había también lágrimas cayendo de los ojos de la joven chica gato, Mientras la acunaba en sus brazos, descansando en la acera. Su expresión despistada se, der, se derrite lamen, eh, lentamente. Oh. oh, tengo que admitir que es un... Es simplemente una niña, así que posiblemente está muy, muy asustada. Oh, no sabría qué hacer en este tipo de situaciones. Oh. Imaginen a la actriz que está haciendo su doble, eh, la voz del personaje haciendo esto en la cabina de grabación. ¿Ves? Es buena, es muy buena, solamente necesita un momento para poder brillar Ella la conforta como lo haría con sus propios hijos Coconut gentilmente le susurra, abrazándole a la pequeña chica gato estrechamente. Ok, el llanto va a seguir por un buen lapso Coconut, ¿está todo bien? Estoy hablando de ti, idiota ¿Eh? ¿Yo? Ah, saltar así por, por ayudarla, pero... ¿Pero qué te tan imprudente puede ser? ¿Te das cuenta que podrías haber terminado siendo golpeada también? O sea, no, no pensé que Cashel fuera a enojarse por esto. Ajá, exacto. ¿Por qué estás enojado por esto? No, lo siento. Me dejé llevar por el momento. Fui muy duro pero si algo ocurriera, eh, si algo ocurriera, de hecho, Shigure estaría triste. Además, eres un, un además eres una preciada parte de mi familia, Kukona. Así que por favor, no te pongas en peligro, ¿vale? Deja que aplasten a la loli la siguiente vez. Una vez eh, de elegir cuidadosamente mis palabras, tan solo le dije a Kukona lo primero que que se vio en tan solo dije a Coconut lo primero, que se, que se me vino a la cabeza. Coconut asiente y me mira cuando con una mirada firme. Mira que, ah, mira que. ¿Da. ¿Qué? ¿Hombre? ¿Hombre? Sigue llorando aún. Ok chicos Me parece muy buen lugar Para dejar el, el segundo episodio hasta aquí eh, No olviden suscribirse al canal Estamos muy muy cerca de los 800 seguidores Si no es que para cuando publique este, este video posiblemente ya los estamos superando Así que muchísimas gracias por todo su apoyo chicos Entonces, Gracias y para ustedes Soy Luis de Freak y nos vemos en la siguiente Bye bye